Estamos pasando por una situación insoportable. Nosotros hemos danificado desde el ciclón María y nadie ha venido a hacer nada por esta comunidad. Nosotros el, le exigimos, dime. ¿El gobierno qué le dice usted? El gobierno, pero ni por aquí han venido el gobierno. ¿Qué es lo que nos van a decir? En otro ciclón no vino nadie por aquí. Y nos hemos estado a jugar dos veces, hemos pedido a nuestros ajuares, ¿eh? no tenemos ni siquiera en qué dormir. El en estos días fue que vinieron y dieron un de colchones y no han vuelto jamás. Entonces, nosotros le exigimos al próximo presidente de la República Dominicana que votamos por él porque necesitamos un cambio y necesitamos que él venga en auxilio de nuestra comunidad. Nosotros somos personas pobres y necesitamos de él, que venga en nuestro auxilio y que nos saque de aquí. Porque cada vez que va a haber un ciclón, vamos a tener lo mismo. Y si como fue ahora, fue a las 3 de la mañana y pudimos salir, a capaz con vida, imagínate tú cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Para dónde vamos? ¿Eh? Entonces, nosotros estamos acabados en esta comunidad, en este hoyo que nos ha tocado vivir, porque somos pobres y no podemos ir para otro lado. ¿Cómo se nombre? Yolanda Bonilla. Mi hijo, que ya estamos cansados. Mira, compramos los tratecitos ahora y ahorita vienen y se los llevan en Río. río. Okay. Esta es una situación que si el, el Señor, si el Señor nos mete su mano y ayuda a que estos gobiernos se pongan la vista en nosotros, nosotros estamos fracasados. Quiera Dios, queríamos un cambio y ya está el cambio. Vamos a ver ahora y mire el río ahí, Porque yo pensaba que el río no daba así, el río no daba nosotros así, de frente. De frente. De frente, no de río. Nosotros que con cualquier agüita, si como fue a la cuarta, eso a la tres, nosotros tuviéramos... Porque yo desperté a las mismas cuatro, desperté yo. Claro, mi Y ahí me venía venir el río. Que yo no me pude salir con mamá. Y mi mamá vive conmigo.